Y bienvenidos un día más a mi canal estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo como ahora el live action de peter pan campanilla ya no será campanilla sino morenilla cuando cayó en mis manos un artículo de nuestro panfleto progre preferido tomatazos que nos habla sobre kit harrington sí sí ya sabéis yo nieve en juego de tronos bueno pues resulta que Kit, que es un muchacho muy aliado y muy deconstruible, ha decidido realizar una serie de declaraciones para la revista de Telegraph en las que ataca a la masculinidad tóxica dentro del mundo de los personajes masculinos y de los héroes. Pero antes de pasar a la noticia, vamos a repasar qué es esto de deconstruirse y qué es la masculinidad tóxica a las que tanto Kit como Tomatazos hacen referencia en este artículo. ¿Qué es deconstruirse? Bueno, hemos escuchado este concepto muchas veces y lo usamos a menudo para reírnos de lo social y hasta igual pues según los progres vivimos en una sociedad machista y patriarcal en la que el hombre es un privilegiado y en un modelo socioeconómico sustentado en la opresión sistemática a las mujeres esto lo justifican con la discriminación salarial y con el techo de cristal pero esto tampoco tiene mucho sentido si a las mujeres nos pagaran menos por el mismo trabajo porque los empresarios no contratarían solo a mujeres para así ganar más no dicen que a las mujeres no nos contratan por el hecho de ser mujeres en fin mucha incoherencia hay por aquí entonces un hombre tiene que deconstruirse de todo eso Revisar sus privilegios inexistentes, desprendiéndose de ellos y decirle si sí, guana a cualquier mujer que le hable, eh, no mirarla a los ojos, no hacer ningún comentario que pueda interpretarse de forma subjetiva como machista, no hacer nada que pueda interpretarse de forma subjetiva como... Ac es decir, todo subjetivo todo al criterio de la feminista de turno y de cómo se sienta ella en ese momento también incluyen el concepto de masculinidad tóxica que es lo mismo que pasa con el feminismo que es lo contrario que la feminidad pues el feminismo quiere desprover a las mujeres de todo lo que hace que sean mujeres y la masculinidad tóxica es algo parecido ataca a todas las conductas típicamente masculinas que según esta hipótesis serían insanas para erradicar toda virilidad del hombre y convertirlo en otra cosa ¿En qué cosa? Pues en los aliades Los aliades son todos estos hombres con problemas de autoestima que con tal de agradar a las feministas Actúan como sus perritos falderos Repitiendo los mantras que ellas dicen Muchas veces por si la ponen Estos aliades no dudan en atacar a mujeres no feministas Con actitudes verdaderamente sexistas Porque en sus cabezas está legitimado Ya que deshumanizan a todo aquel que no piensa como ellos Aclarado esto ya podemos pasar al artículo de Tomatazo En el cual nuestro querido John Nieve Se ha declarado abiertamente aliade Y carga contra su propia condición de hombre Y contra el concepto de masculinidad Kit Harrington el mundo ya no necesita más héroes masculinos. El actor británico cree que un héroe masculino como Jon Snow no es un personaje que le interese en el futuro. Ahora veremos cuáles han sido sus declaraciones y por qué está equivocado. ¡Adelante con la intro! En Juego de Tronos, el héroe masculino más importante fue John Nieve, interpretado por Kit Harrington. Pero a pesar de que fue una parte muy importante en su vida, ahora el actor cree que no volverá a un papel similar. La razón, considera que el mundo ya no necesita la masculinidad. Decir que el mundo ya no necesita a la masculinidad es lo mismo que decir que el mundo ya no necesita a los hombres, no necesita a la mitad de la población. En su lugar, quieren sustituirlos por zombies, similares a los espectros que levantaban los otros más allá del muro. Y acá tenió obedezcan sin rechistar que en lugar de pensar, repitan eslóganes y mantras. En los últimos años, las feministas han popularizado el término masculinidad tóxica para referirse a actitudes que son inculcadas o promovidas entre los hombres, como la competitividad, el reprimir los sentimientos, y el desprecio por la mujer Y las actividades femeninas A ese tipo de masculinidad es a la que se Refiere Harrington cuando habla De John Nieve y de los héroes masculinos En el siglo pasado y lo que va de este El modelo de varón que se ha impulsado a los Niños generó ansiedad y depresión Entre otros trastornos a varias Generaciones. Bueno, vayamos por Parte. La competitividad no se da Solo entre hombres, se da entre todas las personas Competir sanamente ayuda a sacar Lo mejor de nosotros, que queramos superar a los Demás y a nosotros mismos, a dar lo mejor. Con respecto a reprimir los sentimientos, biológicamente la mujer suele ser más emotiva y expresiva que el hombre. No es tanto una cuestión cultural. Una cosa es reprimirte y acabar con trastorno y otra muy distinta es tener una actitud derrotista e infantil en la que te dejas llevar por los sentimientos mostrándole al mundo tus emociones cada vez que tengas un problema en lugar de afrontarlo. Con respecto al desprecio hacia las mujeres y hacia las actividades femeninas, eso es lo que precisamente hace el feminismo. Intentar acabar con los roles de género atacando a las mujeres que, por ejemplo, deciden ser de casa, vientre de, de alquiler o cosificar su cuerpo como hacen las azafatas Dejate proyectar en los hombres lo que hace el feminismo lo que genera ansiedad y depresión Es convertir a los chavales en copitos de nieve Que en lugar de enfrentarse a la vida Reclaman espacio seguro Reduciendo su tolerancia a la frustración No sabes nada yo nieve En esta época donde se está buscando acabar Con los prejuicios del pasado Es necesario acabar con el modelo del hombre ideal Eso es lo que dijo Kit Harrington al respecto En una entrevista con The Telegraph Vía IndieWire Siento que emocionalmente los hombres Tienen un problema, un bloqueo Y ese bloqueo ha venido desde la segunda guerra mundial, transmitido de abuelo a padre a hijo. No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo interpretado a un hombre que estaba en silencio, que fue heroico, siento que en el futuro ese es un papel que ya no quiero interpretar. Es un rol masculino que el mundo no necesita ya. ¡Perfecto! Me parece bien, no trabajes de eso, interpreta otros papeles. Ahora, ese rol masculino que según tú no hace falta, es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. Quienes se sacrificaban en las guerras protegiendo a sus familias del invasor? ¿Quiénes permitían que evacúen primero a las mujeres y a los niños en las catástrofes, sacrificándose por todos los demás? ¿Quiénes proveían a los hogares para que haya un futuro para su familia? Te digo lo que no necesitamos más, Kid Harrington. A los llorones. A los llorones como tú que quieren suicidar nuestra civilización. El artículo continúa. Al echar la vista atrás y pensar en su trabajo en Juego de Tronos, Harrington asegura que no volvería a pesar de que fue una etapa sumamente importante en su vida. Por 10 años trabajó con una familia y cada año regresaba por más hasta que ya no hubo más y fue un duro golpe emocional para él, al grado de que dijo que pensó en dejar la actuación hasta que volvió a trabajar y se dio cuenta de que el arte histriónico es su vida. Curioso. El que tiene un problema emocional es él, un aliade, y no los malvados y tóxicos hombres sin deconstruir. Muy, muy curioso. Además, él es un victimista. Lo que dice es victimización pura. Los aliades lo son porque se victimizan. Actúa exactamente igual que una feminista que culpa al patriarcado de que el mundo no es como ella quiere. Decir no a los futuros proyectos donde se le ofrezca interpretar a un héroe muy masculino dará la oportunidad al actor de explorar nuevos territorios que lo reten como artista y lo lleven más allá de sus límites. De paso, podría sorprender a sus fans. Bueno, pues ya te digo yo que acabas de perder dos fans. Pero la única oportunidad que se va a abrir es la de que nuevos actores se den a conocer interpretando los papeles que según tú no quieres hacer. Y me parece genial. Y una cosa que me hace mucha gracia. Kit Harrington, ahora que ya es famoso por interpretar a un héroe heteronormativo, es cuando decide utilizar esa fama para interpretar a hombres deconstruidos y aliades pelotudos. Kit Harrington, tienes la cara un poco dura, ¿no? En conclusión, Juego de Tronos es una serie en la que todos son protagonistas. Todos pueden ser héroes o villanos, sin importar si eres hombre o mujer, enano o gigante, viejo o joven. Todos logran gestas, todos son capaces de lo mejor y de lo peor. Y esto destruye la narrativa feminista. Hay hombres malos como Craster, como Ramsay Bolton o como Tywin Lannister. Hay mujeres malas como Cersei, hay mujeres buenas como Sansa o como Arya y también hay hombres buenos como Tyrion Lannister o como John Nieve aunque la mayoría de personajes no son ni buenos ni malos, son grises. No hay patriarcado o masculinidad tóxica en la serie, ya que las mujeres ocupan lugares tanto de poder como de privilegio. Aunque sí que se nota en la última temporada que hay una deriva que va reforzándose hacia el feminismo. Deriva que afortunadamente no se aprecia en los libros. En fin, Juego de Tronos muestra la cara más cruel de los seres humanos, capaces de hacer cosas terribles por ambición, pero también la más amable, mostrando el sacrificio de algunos para redimirse, como por ejemplo llorarse ándalo o por proteger a la familia como lo hace Kathleen Stark. Si Kit Harrington no quiere interpretar a personajes con múltiples facetas, complejos y profundos, si solo está interesado en interpretar a partir de ahora a hombres deconstruidos y que son un reflejo de los hombres castrados, pusilánimes y sumisos a los que el feminismo quiere reducir a los varones, si es incapaz de apreciar las cosas buenas que tiene la masculinidad de John Nieve, pues peor para él y mejor para nosotros.